<risa> Hola ¿qué tal mi gente de YouTube bienvenidos a aquí a un nuevo video en el día de hoy estamos aquí con lo que sería la segunda parte del primer video que hicimos la continuación de Family World. el día estamos aquí con la segunda parte todo el otro, un poquito más rápido del usual tengo un problema bueno chicos en el día de hoy estamos aquí con, con lo que sé bueno tengo dos problemas vale sería la segunda parte la continuación del primer video que ya lo acabo de decir ahorita y hace uh, un sí, poquito como hace 30 minutos me levanté son las 8 y 40 claramente ahí se mira. hace como 30 a 40 minutos y me levanté. Y la verdad, solo me levanté un poquito a desayunar, a grabar. Y a bañarme. Bueno, a. Ah, espéreme que me estire un poquito. Ah, ya está. Eh, les tengo una, una. Dos noticias, una mala y una buena. Primero, lo primero, este video, la mala, lo grabé dos veces. Tanto así que me llama Cuando me di cuenta que me había pasado estos niveles estos es niveles ya hace como 10 minutos cuando estaba grabando la primera el, la primera vez este video me di cuenta que el video no se grabó y el audio se perdió el audio no he encontrado me decía en el editor y la, la buena noticia es que ya, ya creo yo que me está grabando mejor y era porque tenía el protector de pantalla verde que esto se pone con el editor que yo tengo que sería este de ACS Screen Recorder Claramente ahí se los puedo dejar en la descripción o lo pueden encontrar en la Play Store Solo pesa mmm, 17.83 megabytes o menos ahora porque ya esta aplicación la descargué desde desde, la, desde Google Porque lo tengo en archivo, lo tengo guardado por si la dudas se me llega a borrar What? Ah, a ver si se es si rompe este Bueno al parecer me acaban de dar un nuevo color Que sería... ¿no está one page, ok o sea Ok, ok, ok. Primero, el primero eh, está claramente dicho de que si tú quieres más vídeos como este o relacionados con este, solo tienes que dejar tu like. Bueno, eh, en el video iba a poner una meta de likes de 15 likes. Oh sí, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, yo sí seguiré con lo que sería la segunda parte. Bueno, tengo muchos problemas. Que si tú quieres, puedo hacer videos pasándome niveles y de estos. Porque eso no lo tengo desbloqueado todavía. Bueno, en el día de hoy vamos a completar la segunda isla. Que es esta. De Toxic Factory. Eh, como pueden ver aquí tengo todo casi todo lo que tenía porque perdí varias cosas de las con reinicié el juego y fueron diamantes algunas estrellas y algunos orbes en su mayoría fueron como ciento, 125 orbes creo que eran porque eran aproximadamente 575 los que tenía cuando grabé el vídeo creo que aquí perdí 125 orbes sí que eso creo que fue pero creo que en esta parte me van a dar la llave cierto porque Si, sí, quiero que me la ven Quiero que me la ven porque son cinco llaves que necesito y solo, no, no tengo ni una Bueno, eh, así que sin más preámbulos comenzamos con este video Dentro, intro. Bueno, chicos, ya estamos aquí en lo que sería la segunda isla de Family World el día de hoy vamos a completar esta isla. Recuerden que tenía un reto de pasarme todos los niveles en mi intento y solo le pasé cuatro de la primera isla. Pronto, desde este hasta este. Vale. Ok, ok, ok, ok. Vamos a ver si me puedo pasar alguno de estos niveles. Creo yo que me los puedo pasar. Como pueden ver lo tengo totalmente vacío. Nada. No hay nada aquí. Nada. No hay. ¡No existe! Vale Lo siento, pero esto no puede ser Esto no puede ser Esto no... Esto no puede ser What the fuck? Bueno chicos, este, yo creo que lo que acabo de pasar ahorita, lo que acabo de ver, no importa Ahora para, para, para que ustedes miren cómo me lo voy pasando Voy a poner esto, que sería la barra de conteo Y ese prácticamente lo voy a utilizar ya hasta cuando después me pase todos los niveles Porque los quiero practicar y completarlos al 100% todos Y sin más voy a seguir porque la verdad es que este UFO la verdad no me gusta mucho wey. No me gusta mucho el UFO la, lo, las, naves que, eh, las cosas que más me gustan son las naves, la bola y un poquito más o menos el wave así que quiero que la guardar aquí ya está ahí porque este uno de estos fueron los niveles que más me costó de Turbo Fever en en GD y verdad que me, me costó bastante no me acordaba que este nivel iba a ser de lujo Arriba, ahí abajo Casi miro por arriba tú ahí me están dando las señales, ahí me están dando las señales Ahí está Primer, primer nivel de esta isla al primer intento, guacho Ya, por fin me dieron la llave Por fin me dieron la llave boludo Ay ve <risa> Buenas noches. Tengo un poco de frío porque me acabo de bañar hace como... hace como 30 minutos. No, no tanto, sí. Hace como... unos... 25 minutos me bañé. Desayuné. Y me puse a grabar aquí porque la verdad que son las... 8.46 y esta es la segunda vez que grabo este video así que deja tu like ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, okay. vamos a ver uh, creo que le voy a bajar el volumen un poquito el juego porque la verdad es que me estoy quedando medio sordo ahí no sé si ustedes van a escuchar también le voy a bajar el se sería cuando uno pierde ok este sería trajear, no sé cómo lo voy a pasar, ah, ya ya me acordé. este nivel es donde salen los portales de espejo, que este nivel sí me costó bastante, me costó un chingón güey. Y sí, este es el portal de espejo así, ya un punto eran las partes que más me costaron y las partes que a mí me costaron de esto fueron esta parte, wey. porque como ahí pueden ver ahí el, el bloque se baja como que se estuviera rebotando y eso me hace temblar. de. ¿Puera? Tengo que saltarnos alto, güey. No tengo que saltarnos alto, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Concentración al dos <susurra> Ok, ok, ok, ok, ok. Sí, sí, suspendo ese, ese reto de los niveles, porque la verdad que soy un no, lo suspendo güey. Lo suspendo wey. desde dentro de mi corazón te digo adiós, al reto de los niveles. Bueno, eh, vamos con el tercer nivel, creo que este no va a ser tan difícil, Embers, cuál es Embers? No me acuerdo güey. creo que este es el de la bola, ¿cierto? Sí, este es y esos pinchos que están ahí en de perdió ahorita no estaban en la versión que yo jugué porque está en la versión un poquito más actualizada en, en esa versión que yo jugué te podías parar ahí en estaban esos pinchos porque no existían esos pinchos ahí ahora yo no sé por qué el los puso ahí sin mi autorización yo no quería ponerlos ahí literalmente me callo el pico porque no quiero perder. Vale. Member. Eres un miembro. Vale, guacho. Estoy notando algo que aquí me están dando solo de 100. Orbes. Aquí dice... One, one. One. One. Ok, lo vamos a dar. A la madre. Se me está laggando un poquito, wey. ¡Pa! Ah. ¡Ah! Ya. Mira, el avión normal, yo me que era bien al revés tenía que perder ahí, güey. Una parte demasiado fácil para mí. Vamos a ver si me lo puedo pasar sin... mariconadas aquí, sin perder. Como que si no ha pasado nada. Ok, ok. Ahí casi perto, casi perto ahí. Momento de silencio. Por ese nivel. ¡Toma! Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, creo que tiene el primer nivel. Ok, vamos a darle con el último, que sería... Sí, como no lo imaginé. Monster Dance Dance Dance of... Monster, da, baile de monstruos. Vamos a saber qué significa eso. Vamos. Sí, me lo imaginé. Este nivel me lo puedo pasar al Nintendo, pero como no sé si ustedes van a querer que yo perda, pero no me lo voy a pasar al Nintendo. Si puedo, me lo voy a pasar Nintendo intento y si no, pues no. Me di cuenta que la otro del video pasado, la de Neighbor's Fiddle Sweet, tenía copyright. Ahí hay un atajo que no sé si me salió. Y sí, hay un atajo abajo que ahí podía saltar y te un cuadrito, en vez de el del güey. ¿Vale? ¡Monster! ¿Vale? Me he completado todos los niveles Solo me faltan 100 orbes para, para poder comprar el icono que yo estaba... Ok, ok Bueno, bueno, bueno Al parecer te has completado todas las dos islas Nada mal, nada mal He desbloqueado las islas on, Ve los niveles online para ti Ok, yo ahí sin parte no lo entiendo mucho. Ok, voy a ponerme el icono que acabo de ganar: que es este. Esto por aquí: 10.000 saltos. Ok, voy a ahorrar para comprarme este. Este que estoy tocando. O si no, sino este. Estoy entre estos dos: este, este, este. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este video y si fue así, espero que le dejen su buen like porque quiero llegar a este video a la meta de 15 likes para así yo pueda volver con los videos de Minecraft. Así yo sabré también que a ustedes les están gustando estos videos y así también podré poner un poco de más empeño en estos videos. porque Últimamente estoy un poco apretado con las tareas porque eh, estamos ya en el tercer parcial y ya vamos a la temporada de examen y por eso me va a costar bastante. Quiero ver si puedes hacer uno de estos. Sí, está lo destruido. ¿sí? Ok, ok, ok. Espero que les haya gustado este video y si fue así, no sé qué decir. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.